En este video tutorial les voy a presentar cómo se configuran las actividades de una sala mito o reunión de Google Meet. Nos vamos a encontrar en la parte inferior derecha, este icono que es la las actividades. Pulsamos y nos vamos a encontrar que tenemos encuestas, grabando grupos de trabajo, pizarra y preguntas rascuas. En el caso de encuestas, pues simplemente es para hacer una pregunta a los usuarios que estén conmigo en la sesión. iniciar una encuesta y aquí pues, pongo la pregunta. Quería... ¿Prefieres para el examen? lo que le pongo el lunes o el miércoles? Vale. aquí podemos añadir más opciones o como al menos, pues, quitarlas. Eh, lo voy a guardar y puedo añadir más preguntas aquí. Vale, irlas creando, crear encuestas y voy creando más preguntas. Este botón de mostrar los resultados a todo el mundo significa que si lo activo, cuando yo inicie la, eh, la encuesta, que sería este botón, y los participantes empiecen a, a votar, a participar, las personas van a, poder, eh, van a poder ver que, oye pues el lunes ya tiene seis votos, el relación tiene dos votos, eh, etcétera. Si yo desactivo, pues simplemente la persona vota y fin, no, no puedo ir viendo los resultados. Vale, yo le puedo dar a editar para hacer de nuevo un cambio, guardo de nuevo, con la papelera la elimino y le doy a iniciar. Pues al darle a iniciar, los estudiantes le sale un icono aquí en actividades, un aviso, yo también la sesión que estoy hablando con ellos, pues digo, oye, eh, accedan a la opción de actividades que les he puesto una pregunta. Y aquí, pues irían ellos seleccionando la opción que prefieran. Les puedo dar un plazo, o hasta que acabe la clase, pero si vamos les doy un plazo, y oye, pues venga, ¿ya han votado todo? Sí, pues voy a terminar. Y estos datos ya se quedan aquí reflejados. Esta información se va a guardar en mi Google Drive. A ver, finalice la sesión, pasamos unos minutos, vamos a encontrar esta información recogida. Y lo dicho, pues se puede usar para este tipo de fin o incluso para una parte para un, algo más didáctico, como en un momento dado estoy explicando un contenido, en un momento dado alguna pregunta, para ver si se están quedando con, con esto que estoy explicando. Eh, a ver quiénes fallan, a quiénes no, a ver si más o menos la mayoría se sí lo ha entendido y, y demás. Bien, si volvemos a la opción de actividades, aquí tenemos la opción de grabar la sesión, bueno, no es una actividad en sí mismo pero bueno, la opción de grabar. Grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son muy interesantes, nos permiten crear subsalas o subreuniones dentro de esta sesión de Webmeet. Para ello, usamos o el sea, botón de crear, indico cuántas subsalas quiero crear. Por efecto, vienen dos, pero aquí arriba pues, puedo poner pues, muchas más. Vamos a dejar dos. Y aquí, en llamada principal, que viene a ser la sala principal donde estamos todos, me va a salir el nombre de todos los participantes. Yo iría aquí arrastrando el nombre de cada persona y poniéndolo en el grupo que quiero. Los nombres de estos subgrupos, yo los puedo cambiar, tienen ¿Vale? estos por efecto, pero yo puedo ponerlo el número que quiera. Y, eh, pues nada, los iré arrastrando hasta que los tenga todos organizados. Además, tengo la opción de temporizador, que yo puedo decir que pasados 15 minutos, desde que inicie los grupos, estos finalicen y se cierran automáticamente, ¿Vale? No lo voy a activar, de, de esta forma, los usuarios, cuando yo inicie la sesión, empiezan los grupos, yo en un momento dado los puedo eh, cerrar todos o los propios usuarios en un momento dado pueden volver a la llamada principal y salir de su grupo. Yo como docente o como gestor de esta reunión, en un momento dado puedo entrar a una sala. Oye, ¿va todo bien? ¿Alguna duda sobre la actividad? Bien. Vale, recuerdo que les quedan 10 minutos. Vuelvo, salgo para afuera. Entro a la sala 2. Bueno, ¿qué tal va por esta, por esta sala? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Tienen algún problema con el planteamiento? Bueno, recuerdo que les quedan unos 7-8 minutillos y puedo estar entrando y saliendo y participando en, esa, en esos subgrupos. Esto a nivel de interfaz para el usuario también es muy sencillo y muy visual, ¿vale? Eh, les recomiendo que lo prueben porque le, le funciona bastante bien y, y para hacer este tipo de actividades en grupo, pues es bastante interesante. Le daríamos aquí abrir grupo, ¿vale? Y bueno, aquí ven parte de la, de la interfaz. Yo puedo aquí entrar en uno, entrar en otro y cerrarlos todos llega el momento cuando he finalizado la actividad sino que siendo puesto el temporizado. Vale, voy a cerrar y vuelvo aquí a las actividades vale, siguiente actividad pizarra la pizarra lo que nos permite es vamos a pulsar aquí es eh, generar un espacio donde puedo dibujar donde puedo escribir para esto es recomendable tener un, una pantalla táctil o algún tipo de tableta y demás vale eh, para que sea más cómodo. Yo puedo seleccionar una pizarra que tuviese el otro día desde mi Google Drive o empezar una nueva. Vamos a darle a empezar una nueva. Vemos por aquí que se está creando. Y me sale una ventana emergente para la pizarra. La vemos aquí. Pues aquí tengo los típicos elementos donde puedo ya pues, dibujar con distintos grosores, puedo hacer distintas figuras, puedo poner aquí una nota, escribir. La nota la pongo lado, le pongo le cambio el cambio de color, introduzco una imagen desde mi ordenador, etcétera, etcétera, le pongo un fondo, añado otra añado otro, otra hoja en la, en la pizarra, bueno, tenemos aquí distintas opciones que es bastante interesante. Todo esto el, es colaborativo, es decir, lo, lo pueden participar las demás personas que están en la sesión con nosotros. ¿vale? Que yo finalizo de, de trabajar un rato con la pizarra, pues, la cierro y vemos que ya aquí en pizarra se me ha quedado ese fichero. Es decir, a lo mejor 10 minutos después, yo quiero seguir con ese esquema que estaba haciendo, ¿no? ese diagrama que estaba haciendo, yo a mano alzada, pues voy a pulsar. Y se me va a abrir la misma pizarra y continúo con ella. O bien empezar una nueva pizarra, pues empezaría una nueva desde cero y se me quedaría aquí guardado. A los estudiantes, eh, esta información les va a aparecer también en el enlace desde, desde aquí, desde el, desde el, el chat que está, ya, que está integrado. Bien, y la última opción es preguntas y respuestas. En este caso, al contrario que las encuestas, donde nosotros somos quienes creamos esa pregunta o esa encuesta, aquí van a ser los estudiantes o los, el resto de participantes de la sesión quienes van a formular sus preguntas. ¿Qué diferencia hay entre que los participantes eh, hagan uso del chat para, para, para realizar esas preguntas? Bueno, nosotros podemos aquí para empezar desactivar el chat. ¿Vale? Y lo bueno de usar eh, esta opción de preguntas y respuestas es que Vienen con... Está todo mucho más formateado, mucho más ordenado, porque al final del chat hay mucho ruido. Hola, buenos días, yo me tengo que ir ya, no escucho bien, eh, se me escucha, eh, eh, se me ha quedado con la, la tal, tengo esta pregunta, oye, mañana, cuando es la fecha del examen? no Hay mucho ruido. En cambio, con esta opción de preguntas y respuestas queda todo mucho más ordenado. Vale, pues simplemente daríamos activar preguntas, ¿vale? Y ahora a los estudiantes les va a aparecer un botoncito como este, ¿vale? Haz una pregunta en la opción de eh, que tiene también de pregunta, con lo cual, ellos pulsarían, eh, ¿debo llevar calculadora o no se permite? Ejemplo, vamos a decir que es una sesión previa al examen para aclarar dudas y demás, pues el estudiante, como ven también el anfitrión, ¿no? el, el docente en este caso, también puede crear preguntas, ¿vale? no tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a decir que esto sería un estudiante, La vamos a publicar, y ahora esa pregunta se queda aquí, como ven, eh, aparece aquí diferenciada y a medida que vaya más a preguntas se va a ir colocando debajo con un scroll que me, puede, me permite subir y bajar yo como docente pues puedo decir oye mu muéstrame todas las preguntas o muéstrame aquellas que eh, todavía no he respondido o muéstrame aquellas que ya están respondidas o muéstrame a aquellas que he quitado porque no procedían ¿vale? también las puedo ordenar por oye muéstrame primero las más antiguas o las más recientes o las más populares ¿qué es eso de populares? pues a los demás participantes en la sesión pueden ir viendo las preguntas que se están formulando. Entonces, yo puedo ver que un compañero mío ya ha hecho la misma pregunta que se me estaba a mí planteando, pues por tanto no la repito. Y si veo que es una pregunta que a mí me interesa, si le doy aquí a esta manita, tendría que yo he votado por esta pregunta. ¿vale? Entonces, eso significa la popularidad. Si se formulan muchas, muchas preguntas, yo como docente las ganamos por popularidad y empiezo a responder en los pocos minutos que me quedan, a lo mejor me quedan cinco minutos, pues empiezo a responder a aquellas que han generado más interés. Eh, además, nosotros podemos aquí ocultarla, si es una pregunta que no procede, pues de aquí y la oculto, porque a lo mejor no hemos llegado todavía a ese tema, voy a llegar en la segunda parte de la clase, no quiero que se muestre todavía para no generar dudas, ruido y demás. La puedo marcar como respondida, ¿vale? Porque yo la voy respondiendo durante la sesión y la puedo eliminar directamente, si esto totalmente es algo que está fuera de, de foco y no, no tiene sentido. ¿vale? Yo como docente estoy aquí. Dejo las preguntas listas, voy dando mi, mi charla, voy explicando y un montón de Bueno, voy a ir viendo a ver si hay preguntas. Vamos a dedicar, vamos a pasar un momentito y vamos a ir respondiendo a las preguntas. Vale. Alberto, veo que tiene una pregunta. No me queda claro. Vale, sí, eh, sí se puede dar la calculadora. Vale, no se puede tener móvil, pero sí calculadora. Marco aquí como respondida. Y listo y seguiría con la siguiente pregunta. Vale. Entonces, pues nada, estas son las, los distintos tipos de actividades que eh, actualmente ofrece Google Meet. Y bueno, con la excepción de la opción de, de grabar. Realmente no es una actividad interactiva, por así decirlo. En cualquier caso, toda esta información que se genera aquí, también eh, las encuestas, las preguntas y demás, se va a guardar en Google Drive, igual que la grabación en caso de que la